Gracias a todas y a todos por, por este rato tan cercano, y tan afectivo y amigable que estamos teniendo. ¿no? Gracias a los amigos y a las amigas de, de Córdoba Laica y de Grupo Laica por acompañarnos a este rato. ¿eh? Por con Octavio, que ha dado una clase magistral como catedrático del, de Constitucional. Además, de si es mi objetivo, ¿eh? a mí me gusta mucho trabajo con la ya lo veréis. Y por supuesto también para mí era un motivo de alegría encontrarme pues, con la familia de, de Manolo Sánchez. ¿Eh? Manolo, nos conocemos hace ya muchos años y hemos compartido pues, muchas luchas, tú desde el aspecto de la administración <risa> y yo desde la base, la con penchera. bastante diálogo. <risa> la porque como yo le voy a decir claramente, antes la Junta de Andalucía tenía delegados políticos, ahora yo no sé lo que tiene. O sea, Los políticos, ¿no? porque toda una maquinaria que depende de ese líder, mm. de ese pues, ¿eh? la dejación política ha sido total y la mediocridad mm. Entonces, pues nada, y por supuesto, yo eh, como soy profe de instituto, mm. ojalá va, pues, me alegra tener a un alumno como esto, ¿eh? porque va a tener un ratito con, con Octavio a hablar conmigo. Es un lujo, Yo te animo mucho a que sigas así, eres un ejemplo en la lucha democrática en todos los tratamientos que ha desarrollado Octavio, un chavalito con solo 15 años, verdad, apoyado por sus padres, son muy importantes, pero que es capaz de haber llevado el tema a la prensa estatal, a la andaluza, a la cordobesa, en un pueblo que se supone que tiene un ambiente bastante conservador, es muy difícil mantener el tipo. Un chaval como tú ha sido capaz de hacerlo. Por lo tanto, mi admiración por tu Bueno, voy a completar porque eh, Oscario tocaba de, de, de, de, de ese contexto jurídico y y de, desde la universidad y de esa objetividad científica, esos datos científicos, por eso digo que a él se ha movido ahí, ¿eh? podía haber derrapado en su objetividad, sobre todo a, a la diestra, <risa> a no, a no lo, lo Lo primero que yo preguntaría, ¿el director del instituto está aquí? No. ¿El alcalde? No. ¿El cura? <risa> ¿La autoridad religiosa, cultural? Y, y, y política, una pena, porque es un espacio en el que se posibilita el diálogo, ¿verdad? Y ha sido muy interesante dialogar y ver las perspectivas, porque yo al, al director del instituto lo hubiera visto, que es lo que está haciendo, para que se no tiene un ver de y me da su brazo a torcer, no pertenece a ningún colegio de monjas ni de pura, ni nada por el estilo, en el que igual esto se si hubiera reivindicado que quiten los crucifijos, igual lo que yo mío para a la pública, pero ¿qué hace con la concertada? Pues en la privada, ¿no? Para de alguna manera, Héctor, bueno, pues, a ver lo que hay. Al alcalde, lo hubiera dicho, no, un momento de días, ¿no? Como permite, de alguna manera, este debate que está, salp está salpicando a todo lo que ha Estado y que es no, pues su pueblo, que pueblo, pueblo, pueblo, esa tradición, esa historia, de los dos pueblos primitivos que se unen, se une, fíjate qué lazo, ¿no? Mm -hmm. Por lo que falta ahora en este momento, ese lazo de diálogo, de encuentro, Hay un chaval con 15 años que lo tengan en ese desencuentro. Y a la autoridad religiosa le diría, mira, Jesús de la fue un laico, Dios mío. Jesús de la fue un laico. Jesús de la fue de todo menos religioso. Ni fue esenio, ni fue saduceo ni fue fariseo, ni se casó con Roma, ni con, ni con ninguno de los poderes. Fue un laico total. Y además, su apóstol preferida no fue Pedro. Pasa o que después la iglesia, a partir del siglo 4, 5, 6, hizo una contaminación total. Son especialistas para la iglesia y la religión en contaminar todo lo que pueden para subsistir y desarrollar el poder que les habla. Y vacían de contenido aunque de nacer no ¿Sí? Fijaros que fue todo, todo lo contrario a lo que hoy son los obispos, la mayoría de ellos al menos, vamos a recordar algunos, como el obispo de Táncer, que se jubiló hace poco, un tío noble, digno, que luchó por los chavales que llegaban al norte de África en unas condiciones malísimas. Y claro, como dijo señalado, y dijo que precisamente no está en el poder de la conferencia que dijo la española Jesús de Nazaret es todo lo contrario es más los obispos en general no son creyentes no son creyentes no son cristianos no siguen el Evangelio ellos siguen el derecho canónico la moral que nada tiene que ver a lo largo de los siglos y lo que es triste que en el siglo XXI ni el santo Papa es capaz de poner los pies en España. Ni Francisco en la especialidad. Pero claro, en comparación con el conjuntito de elementos que tenemos en la conferencia episcopal español. Digo todo esto porque se lo diría yo al cura de aquí. No sé, yo dónde estudió la teología, y qué, y por dónde va y cómo predica, No sé si será el profesor de religión de tu instituto mm -hmm. bueno, seguro. Y ya bajando un poquito, pues si no voy a hablar de todo, pues, me de lo que yo me <risa> pasa lo mismo. <risa> <risa> <risa> yo no soy es, eh, la perfección que ha demostrado. Imposible, <risa> pues, sí, vamos. Yo la... Pero bueno, espacios, para, espacios educativos. Para mí, un espacio educativo tiene que tener ya aterrizo, pues, mantener ¿no? en una convivencia de democracia, en un carácter de ciudadanía muy importante, una sociedad inclusiva donde quepamos todos. Fijaros que la diferencia entre la ética universal que tú decías de mismo, es que ni caben todos. En la moral católica solamente caben ellos. Esa es la diferencia y ese punto es eh, muy delicado, por eso. La moral católica no es democrática, no es inclusiva, no está en los tratamientos de ciudadanía, es exclusiva, autoritaria, vertical, pero nada que ver, además, ¿no? machaca a mucha gente en su sentimiento, el tocar los sentimientos, como tú decías, no Me están tocando los sentimientos, y a las mujeres no le tocan los sentimientos, y a los gays no le tocan los sentimientos, y a tanta gente que defiende los derechos humanos no le ataca los sentimientos hablando de derechos humanos el Vaticano no lo firmó mucho de los artículos ¿Eh? es una vergüenza es una vergüenza para el Vaticano de los pocos estados que no han firmado ¿eh? muchos de los artículos de los derechos humanos y qué lesiones nos van a dar a nosotros ¿no? en un régimen democrático, ciudadano, inclusivo un especie de tiene que ser un pluralismo lingüístico, respetando la verdad, esa pluralidad lingüística, étnica, sexual, cultural, religiosa. Por eso un espacio educativo tiene que dar un potencial de algo intercultural e interreligioso, porque la frase está me gusta mucho cuando es, es. dice, tu verdad, tu verdad, no, la verdad y ven conmigo a buscarla, la tuya guardate. Que es algo muy importante para poder eh, construir ese espacio de iguales, ese espacio de respeto, ese espacio de tolerancia. ¿no? La obesidad, marco de la democracia, claro, todo lo ha estado comentando eh, eh, Octavio, ¿no? en nuestra, y, y, y parece que en pleno siglo XXI tiene volver al teocentrismo puro y duro, como en la Edad Media. El arteocentrismo fue, en la Edad Media dejes Dios en el XVI pasamos al antropocentrismo, hereja es el hombre, la mujer, el ser humano. Y tú hablas justamente cuando la guerra de las religiones, fíjate que ya en Besfaria, cuando la paz de Besfaria se firma en 1648, ya aparecen algunos términos como libertad religiosa en las conversaciones previas, siglo XVII. Ya llegamos al XVIII con la legislación francesa, que también la idea entre la separación de fe y raza. Por lo tanto, la conclusión es que la, la secularización supone la separación de la Iglesia y del Estado. La sociedad secularizada, este autor, fijado de 1976, la define muy bien, y ya han, pasado, ya han pasado años. Dice, la sociedad secularizada es una sociedad mejor predispuesta a acoger las novedades culturales, teniendo, por consiguiente, una buena disposición al cambio social. Por el contrario, la sociedad sagrada ofrece resistencia al cambio social. Y fijaros lo que está pasando. Es evidente. Bueno, en diferentes casos europeos, no voy a meter ahora el concepto que bueno, más o menos también está, está desarrollando, ¿no? Entre lo que es el Estado laico francés, el Estado a confeccionar de otros países europeos, o el, el, el aconfesional nuestro entre comillas que ya lo ha definido perfectamente, pues comparando cómo estaba la situación. ¿no? El diálogo es muy importante. En lo que Héctor igual no, has, no, no ha encontrado ¿no? en su espacio, en sus profesores o en su director, el diálogo como estrategia de partida. ¿no? La estrategia de partida, ya que estamos hablando del tema de la religión, sería eliminar al Dios excluido. Entonces eso es muy importante para que podamos realmente desarrollar una sociedad madura, ¿eh? el creyente se tiene que esforzar en eliminar al Dios excluyente. Porque el Dios que no es excluyente, para el musulmán, su Dios es el único y verdadero. Para el cristiano, su Dios es el único y verdadero. Para el católico, para el judío, su Dios es el único y fíjate qué alegría. Sin embargo, ahora es un dato muy curioso, por eso a mí me gustan mucho más las regiones politeístas, ¿por qué? Porque como hay tanto, mm. porque tienen un conflicto religioso, yo creo que algunos, los mediterráneos son más politeístas que monoteístas, tú fíjate, que yo creo que sí, ¿me dices sí. tú te cuenta en las semanas no, no, cinco polémicos? Claro. La semana la pérdida, se la el la pérdida, la macarena, el rango, todos, todos, cada uno de sus monoteístas el mismo griego, Dirontido, en parte, la <risa> Católica. Sí, lo que y pongo pongo pico. Pico. pasa es que la dice católica, y hablando de este algún paréntesis, fijaros que hace 25 años los curas no querían un santo ni muerto en sus parroquias. No querían ni una cofre en sus parroquias. Ahora, sin embargo, claro, como la clientela, cada quien es menos, el bautizo, con reuniones, con bodas y cosas parecidas, pues claro, que tienen que echar mano para vale, sí. sí. de las de del día para que de alguna manera digamos, la religión católica como triunfan las calles como van todo una mentira, porque en realidad la mayoría de los que se de Nazaret no salen de costalero Yo no sé si se plantean la, la, la fe o no pero desde luego muchas en el sentido como ellos no. quisieran este autor también Inter, pone un modelo de aceptación que dice que el diálogo tiene preferencias sobre la teología es un gran teólogo en fin, fijaros, lo que plantean los teólogos entre los que el diálogo tiene preferencia sobre la teología, y eso siempre hay que recordarlo en un contexto de ciudadanía, en un contexto de democracia, y eso es fundamental. Y después no hay que olvidar en todo este tema de esta estrategia del dios excluyente, etcétera, que la amenaza del fundamentalismo es sentir la tradición acorralada. Hoy tenemos una amenaza fuerte en todas las religiones. Y es porque se siente que su tradición está acorralada. Fijaros, cuando en realidad una democracia, como muy bien es catedrático de derecho constitucional, no es ya la carga ni del judío, ni del musulmán, ni del católico, ni de nadie. Es sencillamente dejar que vivan los demás como quieran vivir. O sea, que tú no quieres... Eh, eh, eh, el, el, el, el matrimonio entre personas del mismo sexo ¿no? dentro de tu familia, dentro, dentro de tu familia te pueden salir raras, además también ¿Eh? o la gracia, el aborto. Deja vivir al resto de la gente, no puedes. Pues nada, es como un nacional catolicismo. Y además, en el caso de, de, de, de España, tan fuerte, tan fuerte, porque claro, además el nacional catolicismo español se basa en. En que, como tuvimos a entonces España se construye en contra del moro. Entonces son muy fuertes, son muy potentes a lo largo de los siglos. Hemos construido este país en contra del moro, en contra del judío, en contra del gitano, en contra de todo lo que sea diferente a mí. Que yo soy. Los que se sienten acorralados, aparecen estos, estos abogados cristianos que de cristianos no tienen nada, y el abogado no se usa la pero de cristianos no nada, y aparecen defendiendo que tu fundamentalismo. te se acorralado de qué? Acorralada la mujer, que sigue siendo violentada en su moral y en su vida por este tipo de religión, acorralado el chavalito por su orientación sexual, que van en contra de él. Acorralado. Una persona que defiende los derechos humanos y ves como tu Estado, incluso a mí me ha dolido mucho, lo del tribunal de derechos humanos, con el sí, tema, con tema de soluciones en Caliante, no, no. de, de la poca institución en la que yo creo que me dejaron. De sí, no sí, no pero ese no, punto no. ha sido un punto tremendo. Mm. Eso desde luego toca nuestra moral. Pero por eso no ya se ha acorralado. Cuadernos de, de ruta, buenas prácticas de convivencia. El aperturismo es fundamental. Fijaros que la religión, hablando de religión, eh, en el mundo, si se pusieran de acuerdo, la, todas las religiones tienen su parte importante. Y es la cultura del cuidado, que la tienen a pesar de todo lo que hemos dicho, y la cultura de la paz, que la tienen a pesar de lo que hemos dicho. Sobre todo las bases. Las bases, no lo que es la estructura. la cultura de la paz, esta no gente de base de la Iglesia, se han ido a América Latina, se han ido a África, se han ido a Asia, precisamente para luchar desde ese desinterés desde la base, nada que ver con la estructura del Bueno, pues, en ese aperturismo, pues, ahí hay el 75 no lo planteaban. en el 2003, vamos a rescatar esas culturas. Hoy en día el feminismo reivindica mucho, como ¿no? también saben, la apertura del cuidado de cada vez es muy importante. El pluralismo segundo elemento fundamental en esta ruta de buenas prácticas. La sociedad moderna es laica y religiosamente plural. Hay que estar cegados para no ver los cambios. Aquí ¿Eh? los compañeros y compañeras de Europa laica que continuamente sacan todos los años una estadística, cada vez la gente se casa menos por la Iglesia. Nuestra Andalucía, que es bastante tradicional, fíjate la única provincia que todavía más del 50% de los matrimonios que se casan por la Iglesia es Jaén va siquiera, no, eh, ya supera el menos del 50% de casas por la iglesia de lo que se casan. ¿no? Hay que estar ciego para no darse cuenta de cómo la sociedad, cómo la realidad nuestra del 2020 va cambiando. Cada, todos los días irán si algún convento de monjas o de cura. Las parroquias tienen que reurbarlos porque no tienen a gente ya para dar sacramentos es que hay que estar ciegos para no darse cuenta de esa realidad ¿no? el pluralismo cultural se puede sintetizar en dos grandes principios de este gran autor también que decía en el 2003 igualdad de derechos responsabilidades y oportunidades como principio de ciudadanía y respeto a la diferencia en lo cultural como derecho a la diferencia eso es por lo tanto algo fundamental dentro del plural cosa que las religiones excluyentes las que tienen a Dios excluyente no aceptan de base. El feminismo, con una ruta fundamental. La mejor respuesta a este secular machismo es el feminismo, que consiste en promocionar el liderazgo de las mujeres en cualquier cultura y religión. Dentro del cristianismo, ya lo tengo que decir también lo otro, y del mismo Islam, hay unos fuertes movimientos de mujeres y del pensamiento feminista. Eso también hay que ponerlo encima de la mesa. ¿Eh? Y eso es importante también y el tema de las simbologías ¿eh? los espacios públicos y el aula pública en particular deben ser asépticos desde un punto de vista político. otra cosa es la cruz personal que tú lleves, la pipa la individual, eso es distinto o sea que un chavalito no lleve su cruz en su pecho tiene identidad personal otro puede llevar al mejor símbolo de la paz con paloma y otro ahora que la cruz tenga que estar recibiendo una luz en un espacio público Incluso la calle, todavía podríamos sí. pasa con la Semana Santa. Que ahí sería un claro, debate interesante de analizar ¿eh? la simbología. Pero, pero fijaros que hasta en la simbología pública, pues, la simbología pública, pues, puede ser nosotros, como <coughs> andaluces en una tierra, con una tradición, Augusto no gusto, no la tradición de la Semana Santa. Pero fijaros que la han secuestrado por completo. Santa está secuestrada oficialmente por la iglesia, está secuestrada oficialmente por el Estado y siguen permitiendo que vayan ¿eh? Eh, los militares escoltando la Guardia Civil, la Policía Armada, tocando a los santo a la entrada de la salida del himno nacional. ¿Esto qué es el puro nacional catolicismo? ¿La banderita española por todos ¿En qué estamos convirtiendo las cinco Realmente, estamos realmente, vamos, se está prostituyendo en el sentido peor de la palabra lo que son las simbologías. Y de lo simbólico lo están convirtiendo en algo diabólico porque va en contra de la esencia de la misma simbología. Pues bien, en la escuela por supuesto, no está Por tanto, yo me acuerdo que en mi instituto en la Toma muchísimo, así que no me lo en el cajón porque Queda feo La semana siguiente parece que ya quitó el crucifijo y lo guardó. Quizás ¿Eh? uno por no ir, no. ¿Eh? Claro, no tenía 15 años como tú, sino ya casi 60. Y a este me va a amargar un poco la existencia hasta que se volví Bueno, hay unas propuestas de, de estos autores en el, en el tema de lo simbólico que dice saber diferenciar el ámbito de lo público financiado por fondos públicos. Eso es muy importante, eso es una base fundamental. La desigualdad no es patrimonio inclusivo de esta religión, sino de todas las religiones monoteístas. Es un problema que aquí tenemos con nuestra religión, pero que nosotros inciden con otras religiones Sin cuidado con regular desde reglamentos internos, eso es muy peligroso, los institutos algunas veces son dados a ellos, saltándose el principios básicos recogidos en nuestra Constitución y la relación universal de derechos humanos, por ejemplo, el que una niña a lo mejor morita, bueno, se prohíba llevar su velito en, en el instituto. ¿no? Como si ahora el instituto dice que no se pueden llevar medallita o otra cosa es el concepto que tengamos del pelo, el concepto que tengamos, pero sobre eso tenemos que ir construyendo poco a poco, pero no desde, desde no la mente ambiente, desde una prohibición. ¿no? La libertad y autonomía personal es la seña de identidad que debe imperar en cualquier Estado moderno y democrático tú lo has dicho, la autonomía personal, la conciencia es tan importante, y no es de recibo que en las aulas de los colegios públicos se establezcan crucifijos en nombre de la cultura y principios históricos. Olvidan que los espacios públicos son administrados por un Estado laico, en este caso a confesional supuestamente, habitados por ciudadanos antes que por creyentes, y eso es algo fundamental, que olvidamos. Y por ejemplo, con el tema de la mezquita de, de la titularidad pública, yo no puedo entender cómo, vamos a ver, aunque sean católicos y vengan a misa casi todos los días, yo se lo digo a los padres, a los abuelos, a las madres, pero no, vosotros, que vuestro patrimonio, vuestro patrimonio, en vez de ser de vuestros nietos y de vuestros hijos, esté en manos de un cabildo que es un sanedrín viejo, ¿eh? sin descendencia ninguna, nada más que para mantener el poder y para mantener el estatus. Ah, pero preferís que el patrimonio está en manos de esa gente. Sí, pero tú no tienes dinero. Tú no tienes hijo. Nada más que, aparte de que seas de derecha o de izquierda, nada más que por tu propio interés de ciudadano. Y es porque es una gente que se denuncia, o sea, antepone el ser católico antes de la gente. Y olvidan que lo importante es que somos ciudadanos por encima de todo. Y después, ciudadano, o podrá ser musulmán, podrá ser lo que sea, podrá votar a la derecha, podrá votar a la izquierda, podrá hacer lo que quiera conveniente hacer, con esas rayas que tú bien decías. No se puede hacer todo lo que vaya en contra de los derechos humanos, evidentemente. ¿no? El papel de la escuela pública en las buenas prácticas de educación para la convivencia. La escuela no es solo transmisión de conocimientos, sino también de valores muy importantes. Hay que apostar por centros que partan de la realidad de cada sujeto como persona y no solo como objeto capaz de alcanzar objetivos, el, el, el, el aspecto fundamental de lo que es la educación. Fijaros que no hablamos de. Y, y se, cambió el, se cambió el término de los institutos como centro de enseñanza con, por centro educativo. Porque en la educación cabe la en enseñanza, en enseñanza no, es el, es la enseñanza práctica va en los conocimientos, pero no en el aspecto educativo, que hay mucho más amplio. Y los tres factores que lo voy a describir, con eso voy a terminar, que yo reivindico en el libro este que, que he traído a uno de los compañeros, Dios en las aguas, que se lo, lo sacó la Universidad de Córdoba, la Facultad de, de Pedagogía de, de Ciencias de Educación, sí, que la Universidad de Córdoba lo sacó hace de años o poquito más. Ahí, en un artículo. Yo planteaba que lo que yo tenía en la escuela pública, cuando hablado de la educación para la ciudadanía, son realmente importantes. La ética, como elemento básico y fundamental, la educación para la ciudadanía y el hecho religioso. Porque esa es una realidad que hay ahí, pero ¿cómo claro. se puede plantear? La ética, resulta muy necesario construir un mínimo ético como patrimonio inmaterial de la humanidad. Eso dijo Kamp Haskin, uno de los grandes teólogos del siglo XX, ya en 1990. Una ética que se emancipe de las religiones con un sustrato de valores que posibilita una pedagogía para la convivencia solidaria y respetuosa en el pluralismo. Y la ética debería suponer el primer engranaje en el proceso educativo de la alumna. Educación para la ciudadanía. Imprescindible apertura a la diversidad cultural, propiciando la interculturalidad. La educación de la ciudadanía históricamente ha formado parte del núcleo de la escuela pública. La República fijaron lo que era en lo grande del maestro, ¿por qué lo fusilaron cuando el golpe sanguíneo del 36? Precisamente por esto. Construir un espacio público con ciudadanos y ciudadanas que participen activamente, con corresponsabilidad y compromiso. Lo que pasa a Héctor, ¿no? Ahí es como el espacio público tiene que desarrollar a su chaval y tendría que salir de su centro. No estás tú luchando en contra de tu centro para que sea esto. Un nuevo espacio público educativo por medio de redes, culturales, familiares, sociales. El hecho religioso, como tercer punto a tener en cuenta dentro de la educación en la escuela pública. Una vez que todo el alumnado va a estar formado como persona, ético, como ciudadano, educación para la ciudadanía y los derechos humanos, lo situaríamos en el papel que debe desempeñar el hecho religioso en esta. Ese papel, porque es una realidad histórica qué han aportado a la religión. Eso es bueno también, saberlo y conocerlo también, para saber dialogar con el hecho religioso. Conocimiento de la historia de las regiones, transversalidad en ciencias sociales, éticas y ciudadanía, o bien planteada como asignatura propia. Había que ver si como una transversalidad o como una asignatura propia o dentro de la propia clase de historia y de sociales. Por supuesto, al margen de la escuela, la religión. Cómo se tramita actualmente y como se plantea la religión que profese el alumnado o su familia, planteará qué moral deberá seguir el creyente. Por eso, la religión como tal tiene que estar al margen de la escuela. Pero nunca la religión podrá imponer en un estado de derecho qué moral es la correcta. Por consiguiente, la religión deberá ocupar un escenario privado en un estado confesional. Y ya por último... Pues nada, deciros y repetir lo que comenté al principio, ¿no? Es una pena ¿eh? que eh, personas que quieran dialogar no se les permita y que hay que seguir luchando. Yo animo mucho a, este, a los que estáis en el pueblo, imagino que hay un sector de dos torres, ¿eh? de que desde el diálogo, desde el convencimiento y decirle a la otra gente que la otra gente cabe, cabe en nuestra moral. Y cabe. No estamos en contra de ellos, pero nosotros no cabemos en su moral. Y por eso nosotros somos inclusivos y ellos son exclusivos. Tienen que plantearse. Pues muchas gracias.